Bueno, pues vamos a empezar la segunda sesión de este taller en aula invertida adaptativa y os voy a presentar la agenda de, de la videoconferencia. Primero lo que vamos a tratar son eh, los distintos métodos de fomento del estudio preparatorio y lo vamos a hacer de una manera ordenada. Primero vamos a ver los métodos más sencillos. El Just-In-Time Teaching, enseñanza justo a tiempo, que este no requiere eh, que hagamos, eh, que preparemos preguntas de opción múltiple para cada clase o para cada tema, aunque podemos usarlas. Eh, lo que sí que requiere es un control del de, eh, estudio preparatorio de los alumnos y que eso se realice antes de empezar el tema para que el profesor eh, pues pueda eh, adaptarse a las necesidades que detecten los alumnos y ajuste, digamos, eh, las actividades de clase a lo, que haya, a lo que haya detectado en las respuestas de los alumnos. Otro método también sencillo es el Pepeola. En Pepeola tenemos que hacer unas preguntas de tipo test, de lección múltiple, que las ponemos en la plataforma y los alumnos las tienen que responder antes de clase. Y un poco en función de esas respuestas, pues el profesor también puede tener una idea de qué cosas se comprenden, de qué cosas no. Aunque esa información es mucho más rica cuando la obtenemos directamente ¿no? de las respuestas de los alumnos eh, mediante la metodología de Jacinta Entici. ¿Vale? Y luego va a haber otros métodos que son más complejos, pues ¿por qué? Pues porque necesitan, necesita uno elaborar unos unos buenas tardes, unos bancos de preguntas, digamos, pues, pues más considerables. En el Team Based Learning necesitamos preguntas o iniciamos cada tema con un test de unas ocho preguntas. En el Peer Extrusion prácticamente utilizamos preguntas de té en todas las clases y además a lo mejor necesitamos disponer pues a lo mejor de 15 para cada clase, imaginaros lo que esto supone al final ¿no? una asignatura dada completamente a base de peer instruction, necesitamos un gran número de preguntas y tenerlas preparadas además, no nos vale cualquier pregunta en el peer instruction se trata de que sean preguntas conceptuales, no sean preguntas de si recuerdas si algo es verdadero o es, o es falso sino que son preguntas en las que eh, tenemos que poner al alumno en una situación que tenga que razonar, que tenga que mm, interpretar eh, qué principio debo aplicar para resolver esta situación y cómo debo aplicarlo. Y si lo aplico, ¿qué opción es la correcta? ¿no? Y Es decir, son un tipo de preguntas eh, de opción múltiple, pero especiales, eh, que se llama, o Mazur lo llama concept test, ¿no? preguntas conceptuales. ¿no? Finalmente, hay una técnica que es el Mastery Learning, que esta es todavía más compleja, porque aquí lo que hacemos es dejar a cada alumno ir a su ritmo. Esta técnica es un poco, bueno, se puede aplicar a, a lo mejor en niveles escolares, desde luego con grandes grupos de alumnos no, no, no es practicable, no, porque básicamente es dejar a los alumnos pues, que se evalúen cuando ellos eh, sientan que dominan eh, la materia, con lo cual, eh, digamos, van aprendiendo de una manera sincrónica, ¿no? Y esto, pues en la universidad, pues difícil eh, de hacer es. Yo lo he hecho en alguna ocasión en másteres online. Y, y viene bien el poder hacerlo, pero hay que reconocer que normalmente pues no, no puede no puede dejar ese, ese grado de libertad a los alumnos. ¿no? Después de hacer esta revisión inicial de las metodologías, que veremos también, eh, veremos muy rápidamente, vamos a pasar por una especie de, os voy a enseñar unos pantallazos, una especie de tutoriales de cosas que se pueden hacer, pero esto realmente yo os lo puedo contar rápidamente, pero lo que tenéis que hacer luego es con la aplicación eh, abierta, pues ir siguiendo el, el, los pantallazos del videotutorial tutorial e irlo, irlo practicando vosotros, pues por ejemplo, para crear un cuestionario. Bien, luego finalmente va a haber una serie, una segunda parte de cosas, de recomendaciones sobre cómo empezar a aplicar el flip-flip. Y tengo ahí tres elementos. Uno, eh, cómo escoger la manera de, de dar la vuelta a nuestra, a nuestra docencia. Otro punto sobre recomendaciones acerca de la incorporación de recursos instructivos en vídeo. Muchas veces los profesores no empiezan a, a utilizar el aula inversa porque eh, el vídeo, digamos, les, les retrae, les echa para atrás el tener que preparar, eh, pensar que van a tener que preparar todos sus materiales en vídeo y esto realmente es un... Es una, es una limitación que no es cierta. Podemos empezar a hacer aula inversa, eh, aunque no tengamos en vídeo, o aunque solo tengamos unos pocos, o aunque sean estos materiales de otros autores. Yo, lo, sobre todo, lo que quiero es que no os echéis eh, atrás por esa, por esa limitación. ¿no? Y os voy a comentar un poco de lo más fácil a lo más difícil cómo se puede hacer esto. Y acabaremos con unas eh, recomendaciones finales para em, empezar a poner en, en práctica el aula invertida. Vamos a ir viendo esto. Bueno, esto ya lo, lo conocéis de ayer. Eh, era el flujo de información, ¿no? En el Just in Time Teaching, es decir, eh, en la enseñanza justo a tiempo, eh, enviamos primero por eh, email, mail electrónicamente... Enviamos la información a aprender a los alumnos y también una herramienta que nos permite recoger respuestas, lo que llamamos un cuestionario online. Les damos unos días para que se miren esos materiales, nos contesten, ¿eh? eso es lo que llamamos el pan, y, y después... Eh, nos toca a los, al, le toca al docente analizar esas dudas y tomar decisiones a partir de las cosas que detecte. Y finalmente, pues él, con la información que hemos recibido, pues adaptar, digamos, las actividades de clase a las necesidades de nuestros alumnos. Yo ayer ya, ya os empecé a hablar de esta metodología porque es la que nosotros hemos utilizado eh, durante nueve años de manera más, más frecuente. Las otras, el peer instruction, el team-based learning, lo que hacemos, pues, digamos, puntualmente, las incorporamos, eh, pero dentro de un contexto más general en el que siempre usamos just in time -teach. Y, bueno, nosotros hemos actuado de esa manera simplemente por, por facilidad ¿no? de, de la metodología. Eh, tal vez los... Los cuestionarios los cuestionarios a lo mejor nos intimida el decir, bueno, tengo que hacer un cuestionario. Bueno, pues esto puede ser muy fácil. Fijaros, aquí tengo un compañero, eh, José García Hidalgo, que es un, un, un compañero de la Universidad de Alcalá, de, profesor de geología, y él hace, eh, se le ocurrió, o sea, además se le ocurrió por su cuenta, el, el hacer una especie de formulario, una lista. ¿no? Básicamente eh, tenía... Eh, solo, pues, tres preguntas y yo, y yo le sugerí que añadiera una cuarta, que era, la cuarta era que cuánto tiempo habían dedicado a intentar comprender los materiales los alumnos, pero las tres preguntas, eran, una, los apellidos y el nombre para poder identificar a los alumnos que respondían y poderles eh, bonificar, ¿cuál te parece la idea más importante?, qué has aprendido en este tema y justifica por qué y qué es lo que no consigues comprender. Esto, un alumno, se puede mirar los materiales que le demos y responder a estas cuestiones y al final, si reunimos el feedback de todos los alumnos que han preestudiado esto, pues esto es un cuestionario, digamos, muy fácil de, de, de analizar. Y, y bueno, para los que es, ya seáis expertos en técnicas de de aprendizaje. Realmente estas preguntas eh, sobre la idea más importante es, eh, es una técnica que se llama el Minute Paper y eh, el, el, lo que no consigues comprender es otra técnica que se llama el madis Point, el, el punto ahí eh, que es más farragoso, ¿no? que, que es embarrado, ¿no? que, que, que nos atascamos en él. ¿no? Y bueno, y de esta manera, pues esto es el, el cuestionario más sencillo que podemos imaginar. Podemos, si queremos que los alumnos trabajen más, pues podemos hacer que estos cuestionarios incorporen más preguntas. Yo normalmente mmm, suelo utilizar eh, cuestionarios de alrededor de 10 preguntas, aunque esto... Mmm, lo vamos variando a lo largo del cuatrimestre. Por ejemplo, cuando los a final del cuatrimestre, cuando empieza a haber exámenes de, <ríe> exámenes de medio cuatrimestre, exámenes eh, a final de cuatrimestre, pues nosotros hay veces que aligeramos un poco los cuestionarios y, por ejemplo, preguntas que a lo mejor les hacen trabajo a los alumnos, como pedirles que hagan un resumen en 100 palabras de lo más importante del tema, pues esa pregunta, pues por ejemplo, a partir de cierto punto pues la, la, la retiramos, ¿no? para no darles, para que les cueste menos el hacerlo. ¿no? Pero veis, el tipo de preguntas son preguntas muy de reacción del alumno a los materiales. ¿no? ¿Qué te parece, qué ideas te parece más interesante? ¿Qué necesita profundizarse? ¿Cuál es la parte más oscura o difícil de comprender? Esto es lo que habíamos, la misma pregunta que habíamos visto antes del, del Madispoon. Eh, ¿Qué pregunta querías que te respondiésemos en la primera clase del tema? O alternativamente, eh, a esta pregunta se puede plantear otra que es: eh, que les pidamos ¿Qué duda urgente querrías que te aclarásemos en la primera clase del tema? Tener en cuenta que en la primera opción les damos más libertad porque prácticamente les, les, les dejamos todo el cuerpo libre. En, en la segunda opción es centrarnos un poquito en cosas que no comprendes. ¿no? Esta, la, la pregunta de duda urgente es muy, muy útil para eh, darnos una idea de con qué, qué, qué problemas de comprensión hay con los materiales. ¿no? Otra pregunta, ¿qué parte del tema comprendes bien y no necesitas que te expliquen? Comprendiste al ver los vídeos. ¿Cuál de ellos te pareció más instructivo? Si ponemos varios de esta manera, en cierto modo, les hacemos votar a nuestros alumnos y sobre cuáles cuáles les aportan más, ¿no? También un feedback sobre qué podría mejorarse en los materiales instructivos. Y aquí y los alumnos, pues pueden ser los, los mejores jueces de cómo podríamos mejorar nuestros materiales y nos dan muchas veces ideas interesantes. Otra pregunta, por ejemplo, puede ser de autoevaluación del alumno: autocalifica a 10 tu nivel de comprensión del tema. Y esto, pues yo muchas veces al hacer la media de esta pregunta, pues me sale a lo mejor que las autocalificaciones son de 7, 8 la media. Es decir, que los alumnos se dan cuenta que. Eh, han comprendido bastante al, al estudiar las cosas. ¿no? Y finalmente, una pregunta muy importante, ¿cuánto tiempo has dedicado a ver los vídeos, a leer los materiales, a responder a este cuestionario? Esta pregunta, si, si queremos, se puede desglosar en varias preguntas, pero bueno, es una manera de hacernos una idea de cuánto trabajo les, les estamos dando a nuestros alumnos. También se pueden hacer con más preguntas. Bueno, veis, aquí tenemos este cuestionario tiene 16 preguntas. Pero vamos, esto es para que veáis que, bueno, que eh, en función de lo que nos interese, pues podemos hacer unos cuestionarios más, eh, más cortos o más largos. ¿vale? mirar estas curvas lo que representan es eh, los porcentajes de alumnos que nos iban respondiendo a los cuestionarios en los distintos temas de una asignatura de farmacia. Esto es en la primera promoción en la que lo hicimos y que veis que los porcentajes pues eran bajos. Empiezan, empiezan, digamos, alto, pero van bajando, ¿no? eh, A medio cuatrimestre caen estrepitosamente, luego recuperan un poco porque ya se pasan los exámenes de medio cuatrimestre y luego vuelven a bajar, ¿vale? Y esto, esta fue la segunda promoción de farmacia en la que hicimos flip clase 1 y esta la tercera y veis que promoción a promoción vamos consiguiendo que mayores porcentajes de alumnos nos hagan el trabajo y esta es esta es esta última en azul esta es la novena promoción de eh, que hacen flip en inmunología clínica de otro grado, del grado de Biología Sanitaria, y ves que allí pues incluso hay, hay, hay temas en los que el 100% de los alumnos pues, digamos, se, los, se los preparan. ¿no? Esto, la utilidad que tiene, es que podamos conocer mejor las necesidades previas que tienen los alumnos. Como dice aquí este señor, que es Rafael Porlán, que es un profesor de la Universidad de Sevilla y que es el director de formación de profesorado de, de esa universidad. Vamos a ver qué, qué tipo de información podemos extraer de las respuestas de nuestros alumnos y cómo podemos reaccionar a esa información. ¿vale? Eh, por ejemplo, podemos averiguar qué cosas les interesan a nuestros alumnos y podemos, entonces, escoger ejemplos y casos que sabemos que les van, a, les van a traer, les van a interesar. También podemos saber qué es lo que conocen ya. Y, entonces, pues, podemos evitar desperdiciar el tiempo de clase con aquellas... explicando lo que ya saben. Y, entonces, lo que tenemos que hacer es, sobre eso que ya saben, construir una comprensión más avanzada, ¿no? Basarnos en lo que eh, nuestros alumnos ya conocen. Otra cosa interesante es ver qué ideas y conceptos les resultan más difíciles de comprender, ¿no? También podemos detectar algún concepto erróneo, algún error conceptual que traigan, ¿no? que, que, que observemos. Y esto pues, puede, podemos reaccionar diciendo, bueno, pues si no lo han entendido con los materiales que les hemos proporcionado, pues habrá que proporcionar algún material más, eh, habrá que aportar algún material nuevo en clase, habrá que realizar alguna actividad que, que ayude a, a comprender esas cosas que no se entendían. Otra, otro tipo de información que nos, nos permite responder... Eh, con muy poco esfuerzo, es el conocimiento de sus dudas urgentes. Una vez que conocemos las dudas urgentes de nuestros alumnos, pues prácticamente lo único que tenemos que decidir es cómo las ordenamos y cómo las respondemos, ¿no? Y de qué maneras podemos responder a eso Porque no siempre... la. Eh, luego veremos que hay una metodología que se llama Flipping Colors, eh, no siempre se trata de que el profesor responda a las dudas, sino que a lo mejor, conociendo que hay una duda sobre algo, pues el profesor puede hacer que sean, por ejemplo, los propios alumnos los que discutan sobre ese tema o, eh, bueno, se pueden hacer otro tipo de actividades, digamos, para resolver esas dudas. Bien, otra información interesante es cuánto tiempo trabajaron nuestros alumnos. Esto sabéis que en un contexto ECTS es importante porque sabiendo el volumen que, que damos de trabajo a nuestros alumnos, pues podemos ajustar y podemos eh, decir bueno voy a darles más trabajo, voy a ponerles más, voy a mandarles más materiales instructivos, voy a ponerles más preguntas o no eh, voy a voy a aflojar porque ya están trabajando bastante. Finalmente una información muy interesante es saber quién hizo el trabajo preparatorio y es es importante para poder premiarles. Y premiarles, además, es, es importante porque los alumnos... Eh, uno me lo habéis preguntado en las cuestiones, que si, que si realmente eh, funcionaban el, el, las bonificaciones. Y sí, sí que funcionan. Eh, no, lo, no lo conté mucho ayer, pero en las series históricas que tenemos, los años que nosotros no, todavía no bonificábamos, pues los porcentajes de alumnos que nos hacían o los porcentajes de, de alumnos que nos hacían más de la mitad de las tareas pues estaban por, siempre por debajo del 50% cuando el, el año que nosotros empezábamos a calificar o incluso más no solo a, a bonificar sino en guía de asignatura decir no el 10% de la calificación va a ser por esto pues ya conseguíamos que esos porcentajes superaran el 80% con lo cual, eh, por ejemplo, nosotros la, en muchas asignaturas tenemos 15, 15 temas, pues eh, más o menos a un tema por semana, y, y lo que les bonificamos pues, es esto, 0,0666 por cada tema. Es decir, eh, sumando todos los, los 15 temas, pues un punto de, de calificación. Y esto realmente eh, es un tema... Que, que hace que no solo hagan el estudio por pues, los alumnos con una motivación intrínseca, aprender, sino también los que tienen una motivación más bien eh, por aprobar ¿no? una motivación. Y, y, y, y esto les aporta un, un estímulo extra que les pone, que les pone a trabajar. Mirar, esta era la metodología que os hablaba de eh, para trabajar con dudas urgentes, que se llama Flipping Colors, y que bueno, básicamente se me ocurrió cuando en el Excel... ...pues ya apareció la posibilidad de colorear, eh, tenías la columna de dudas urgentes y entonces simplemente, eh, clasificando, por ejemplo, ves una duda y dices... ...no, eso lo tengo que responder yo, pues se queda en negro. Esta, esta la tengo que responder, pero tengo que buscar, tengo que googlear, tengo que hacer una indagación... Porque me han pillado a este alumno con esa pregunta. Entonces, bueno, me las, me las subrayaba así con amarillo eh, fosforito. Eh, las que son facilitas, que las puede explicar un compañero con un nivel de comprensión más avanzado, bueno, pues estas las podemos utilizar para que sean los, para preguntárselas a los alumnos y que sean unos alumnos los que eh, expliquen a otros, ¿no? Otras, las, aquellas preguntas que dices, si me preguntas esto, es que no, partes de una premisa falsa, tienes un concepto erróneo, ¿no? Entonces, esas eh, la, las marcamos en, en rojo y entonces esto... Eh, a ver, una pregunta. Eh, ¿Existe una bonificación en la calidad? Eh, bueno, esos sí, puede ocurrir. Nosotros, por ejemplo, en, en, en alguna... Eh, responda a una pregunta que, que hay en el chat. Eh, en alguna asignatura, concretamente en farmacia, que es, que es una carrera en la que nos costó al principio un poco conseguir que trabajaran, pues al principio tenías el problema de que, de que no te trabajaban suficiente. Entonces, tú bonificas. Entonces, lo que ocurre es que hay algunos que te hacen, digamos, con de llevarse la bonificación, son capaces de responder al cuestionario, pero sin haberse mirado casi los materiales. ¿no? Pero eso, la manera de resolverlo es, en el primer tema, llegar y decir, bueno, aquí hay una serie de dudas que, que no es, digamos no, no son admisibles, no me podéis preguntar una duda que se pueda googlear. O no me podéis poner en una pregunta de contestación obligatoria, asterisco, punto, asterisco, para que, para que cuele y entre una esta. Es decir, hay veces, o no me podéis preguntar qué significa un acrónimo que está explicado en los materiales. Es decir, esas preguntas lo que demuestran es no que has estudiado los materiales, sino que no los has estudiado. ¿vale? Y, y, y bueno, hay que... Hay, sin, ponerse, sin enfadarse, ¿no? eh, pero hay que hacer ver que, bueno, que hay ciertas cosas que son admisibles y otras que no. Una, una manera de controlar esto también puede ser que, aparte de las preguntas que os he dicho en el cuestionario, haya una pregunta que diga, pon aquí tu email por si te tenemos que pedir que reestudies el, el tema. Es decir, que haya una validación y que eh, al a alumno un poco jeta que te contesta pero que no ha estudiado, pues le digas, oye, he visto tus respuestas y creo que debes, debes darle un repaso y volver a contestar al cuestionario. Esa es otra, otra opción. Incluso eh, en esa línea yo os diría que, eh, aunque luego lo veremos en el tema del, del análisis de respuestas, eh, eh, hay, una, hay una cosa interesante y es como les pedimos el tiempo que, que han dedicado, Podemos ordenar la matriz de respuestas, en lugar de ordenarlas por los nombres, el orden alfabético de los nombres de los alumnos, podemos ordenarlas por el tiempo que han dedicado o que dicen que han dedicado. Y lo que es curioso es que cuando uno hace esto, pues se da uno cuenta de que las preguntas que tienen los alumnos que le han dedicado dos y tres horas a estudiar algo, son muy distintas, son unas preguntas más de comprensión profunda, que las preguntas... Que te pueden plantear los alumnos que se lo han quitado la tarea de en medio y que te lo han hecho en, en 30 o 40 minutos. ¿no? Y bueno, es, es, es una cosa que, bueno, luego en los procedimientos de análisis os comentaré cómo se puede hacer. Eh, también puede ser interesante, eh, también, gracias. También puede ser interesante el que mmm, hagamos. Eh, yo, yo aquí marcaba en azul las que. Me parecía una cosa. Buena para preguntar en el examen, ¿no? Pero es que esas además el, se las puedes contestar, por ejemplo, online y les puedes decir, oye, os he, he escogido una serie de preguntas que son, son parecidas a lo que yo preguntaría en un examen y os las aquí os las respondo vuestras, las habéis que vosotros, pero yo las respondo, pero esto es materia de examen, ¿no? <risa> Entonces, bueno, esta es otra. Y finalmente, pues tenemos también preguntas que pueden, en naranja, por ejemplo, las que pueden dar eh, lugar a discusiones o debates en clase o en el foro de, del del Blackboard de la asignatura, y las que pueden originar actividades de indagación. Es decir, que son cosas que dices, bueno, esto habría que indagarlo, pero posiblemente es interesante que la persona que lo ha preguntado, pues lo indague, ¿no? O, o, bueno, digamos que de una manera u otra, sin daño ¿no? Vamos a avanzar. Bueno, esto es un ejemplo de cómo una... Eh... Ah, bueno, Leguer, muy bien. Eso, a los alumnos hay que hacerles trabajar, que si no, no aprenden. <risa> es, es buena, buena idea el, el incorporar a los alumnos incluso en, el, en lo que es el diseño de la, de la evaluación. Me parece muy bien, ¿eh? Es, eso es... Eh evaluación participativa. Es, es Además, yo creo que eso les hace tener que ponerse en el papel del profesor y, y, y verlo desde la otra perspectiva y me parece me parece muy interesante. Bien, eh, ahora vamos a ver, ya os decía, esto yo no os lo voy a contar con detenimiento, vamos a ir muy rápidamente. Quiero simplemente que os veáis la idea de que Google Forms es una herramienta muy sencilla de usar. Oleguer lo sabe, porque yo durante años usé otra, otra herramienta, el, el famoso Survey Monkey, pero me cambié a Google Forms porque era todavía eh, más sencilla de usar y más, y, más, y más capaz, y bueno, y gratuita. Entonces, pues bueno, os, os voy a contar un poquito para que veáis lo sencillo que es. Básicamente, solo tiene uno que identificarse como usuario de Gmail, eh, desplegar las herramientas, meterse en drive es picar en my drive para escoger la carpeta de destino yo por ejemplo tengo una carpeta de cuestionarios ¿eh? y dentro de esa carpeta de cuestionarios una vez que la tenemos marcada pues bueno bueno eh, es una es una yo la razón por la que lo uso fundamentalmente es porque es muy fácil, muy fácil de usar. Entonces, básicamente, eh, estaríamos en una carpeta donde vamos a hacer el este. Damos a nuevo. ¿Nuevo qué? Bajamos, Google Docs, Google, eh, eh, eh, vemos aquí la de eh, las spreadsheets, los slides y more. Damos amor y nos sale ya, eh, lo siguiente que nos sale es Google Forms. Y una vez que hemos dado ahí, es facilísimo. Escribimos el título, nos viene ya un sitio para una primera pregunta, escribimos aquí el título de la pregunta, escribimos aquí el tipo de, os daré un tutorial más, más completo. Esto también lo podéis hacer también con el con esa Sakai, por supuesto con los con las herramientas que tengáis institucionales que tiene, tienen ventajas también pues que están integradas no con él pero bueno en el en este caso pues básicamente escogemos el tipo de pregunta y ya está que si queremos una pregunta más damos aquí en el más esto es es muy sencillo vale esto simplemente lo que quiero es que le perdáis el miedo a esto ¿Vale? Entonces, pues bueno, básicamente se trata de podéis coger un, eh, de esos cuestionarios que os he puesto de modelos y tal, podéis escoger las preguntas que os parezcan más eh, convenientes y, y construir vuestro cuestionario en Sakai o, o con esta. Si ya sabéis, cuando uno ya sabe usar una herramienta, por ejemplo, si usáis Sakai, pues eh, pues a lo mejor es lo más sencillo. Tenéis esta opción también, ¿vale? Y bueno, y vamos, redactamos preguntas, el tipo. Aquí hay una cosa para obligar a contestar, pero nos pueden torear los alumnos simplemente escribiendo unos asteriscos. Vamos eh, dando a siguiente pregunta y. Y bueno. Eh, una vez que acabamos con la última pregunta, por ejemplo, esta es una pregunta muy interesante que permite que los alumnos carguen un archivo, ¿no? por ejemplo, una tarea. Y finalmente, veis que pone aquí Send, a la derecha, Enviamos. ¿Y qué es lo que nos va a generar? Nos genera un link, que lo que tiene interesante es que este link lo peguemos donde lo peguemos. Si lo, Por ejemplo, lo ponemos en el Sakai, al picar ahí, pues, irá al link. Si lo ponemos en un email, pues al picar los alumnos eh, se abrirá el cuestionario, ¿vale? Es decir, es eh, muy sencillo. Y luego también lo que es muy sencillo es la, eh, digamos, la, la exportación de las preguntas, ¿vale? Eh, a partir del link que hemos enviado a nuestros alumnos, si por ejemplo, si fuera de... Esta es una de las ventajas que tienen los eh, Google Forms también. Es simplemente picando en el link que enviamos a nuestros alumnos para que contesten, al reconocernos a nosotros como autores el, del cuestionario, eh, nos, va a dejar, nos va a aparecer, esto a los alumnos no les sale, eh, nos va a aparecer un lápiz de edición en el cual, si picamos, pues eh, tenemos, por un lado, las preguntas, que podemos editar el cuestionario, podemos eh, corregir ortotipografía o añadir alguna pregunta. Y veis que tenemos otra, otra opción aquí que pone responses, respuestas. Si picamos a respuestas, es que es muy potente. Fijaros, si picamos a respuestas... Eh, bueno, si es una pregunta eh, de tipo eh, respuesta escrita, pues nos va a salir una, una lista de respuestas. Pero si es una pregunta, por ejemplo, que tiene varias opciones, nos va a salir un gráfico. Y esto, por ejemplo, si hemos puesto preguntas de opción múltiple, eh, lo que nos va a dar es una información muy clara de qué opciones... se ¿Cuántos alumnos han escogido la opción A, cuántos alumnos la opción B, cuántos alumnos la opción C? Es decir, esto más que estar pensado para calificar, para poner una nota al alumno, está pensado para tener una idea poblacional de cómo, eh, cómo ha ido la cosa y cuántos han acertado, cuántos han fallado. Y, y tenemos aquí otro iconito en las respuestas que es como el color verde este de tipo Excel ¿no? y que lo que nos lleva es al Spreadsheet, a la hoja de, de datos de, eh, de Google. Yo, como llevo muchos años usando las hojas de datos de Excel, pues me siento más cómodo en Excel y entonces yo lo que hago directamente es de copiar y pegar desde el Google Spreadsheet, me llevo las cosas al Excel. Eh, lo mismo podéis hacer si hacéis el cuestionario en Sakai, pues os lo podéis llevar directamente a Excel y luego trabajar con las respuestas en Excel. Eh, de las opciones también de análisis automático que tiene, eh, que tiene Google Forms, pues si son preguntas de estas de escalas, escalas de Likert, por ejemplo, pues nos da, digamos, nos la representa en forma de gráficos ordenados y de columnas. Bien, una vez que. Queremos eh, llevarnos eh, a Excel, por ejemplo, aquí desde Google Forms, podríamos simplemente picando aquí, podemos marcar toda la hoja, control C, nos vamos a Excel y control V. Y ya, y ya tenemos, digamos, ya tenemos las respuestas para trabajar con ellas en Excel. Lo mismo se puede hacer desde Sakai, tiene eh, una. Eh, los cuestionarios tienen una acción para exportar y bueno, y eso digamos lo que nos va a dar es una manera de trabajar eh, con respuestas escritas y respuestas libres de los alumnos muy bien. Normalmente cuando nos llevamos las cosas a Excel pues veis que queda mucho hueco, esto es difícil de leer y, y tenemos mucha información. Lo bueno es que esa información está ordenada. Vamos a tener... Eh, en cada fila un, las respuestas de un alumno, en cada columna las respuestas a una misma pregunta de distintos alumnos. Es decir, si a mí lo que me interesa, eh, es y no tengo mucho tiempo y no me lo puedo mirar todo, me interesa ver las dudas urgentes de mis alumnos, yo puedo marcar la columna donde esté la, la pregunta de la cuál es tu duda urgente, y eh, yo lo que os recomiendo es que la copiéis y que os la llevéis, sabéis que en Excel eh, se pueden hacer varias hojas, en un libro Excel, pues os creéis una, una hoja que sea duda urgente. Y ahí ya empezamos a trabajar eh, con eso. ¿vale? De todos modos, también eh, podemos controlar la anchura de las columnas, ajustar su altura... Eh, son cosas básicas que nos ayudan a... También nos podemos comprar una pantalla más grande para no dejarnos los ojos. Yo, por ejemplo, eh, por eso me compré una pantalla más grande para ponerla al, al portátil y poder ver mejor las, las respuestas de mis alumnos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo lo que os recomiendo, claro, sobre todo si uno ha hecho un cuestionario de 10 o de 15 preguntas, pues no tiene mucho sentido ponerse a... A, a revisar exhaustivamente todo. Eh, os recomiendo yo empezar, sobre todo por. Eh... Uy. Os recomiendo. Eh... No sé qué pasa aquí, lo veo un poco. Ya. Eh, os recomiendo empezar eh, eh, centrándose en algunas variables. Por ejemplo, yo creo que es bastante importante eh, eh, dar feedback a nuestros alumnos cuando empezamos el tema de que controlamos que han eh, que, quiénes han hecho el trabajo y les demos y le digamos luego con vosotros os mostraré quiénes habéis hecho el trabajo saldrán vuestros nombres y de esa manera eh, los alumnos información de que eh, bueno de que el profesor está controlando quién lo hace y quién no lo hace ¿no? yo a esa diapositiva en la que pongo los nombres lo llamo el Hall of Fame, ¿vale? Y bueno, y, y también esto nos va a servir esa lista luego para saber a quiénes les tenemos que bonificar, ¿no? E incluso en clase podemos decir, bueno, estos son los alumnos que ya se han ganado la, la bonificación por el, por el estudio preparatorio. También podemos ordenar la matriz de datos por otros criterios. Antes comentaba eh, ordenar, por ejemplo, por el tiempo que habían dedicado. O, por, eh, por ejemplo, en el caso de las preguntas sobre lo que más les cuesta comprender, las podemos ordenar por la temática. Luego comentaré, ya, ya os comenté ayer una, una técnica para esto, que era el etiquetado, ¿no? eh, para categorizar eh, las respuestas de nuestros, de nuestros alumnos. Otra cosa que podemos hacer, por, por ejemplo, podemos decidir que hay una serie de dudas urgentes, que se pueden contestar online y pueden contestar de una manera un poco, si queremos, telegráfica. Y entonces, pues básicamente lo que hacemos es, cogemos esas dudas urgentes y en la columna de al lado las respondemos. Esto, en lugar de responder solo a cada alumno su duda urgente, lo mejor es para tener un efecto multiplicador que enviemos a todos, incluso a los que no han estudiado, las dudas de sus compañeros que estudiaron y decirles que, bueno que pues, esto es eh, eh, esto es materia digamos es amenable no este, las respuestas a estas dudas y esto bueno pues lo que está eh, lo que nos proporciona es una manera eh, muy eficaz de dar feedback de una manera colectiva a nuestros alumnos también podríamos por ejemplo con estas dudas urgentes eh, clasificarlas temáticamente y cuando fuéramos a tratar el tema en clase, pues de esa manera podríamos abordar con un cierto orden las dudas que hay sobre eh, distintos aspectos. ¿Vale? Bien, eh, ¿cómo se las enviamos? Por email, a la lista de todos. Se puede hacer dentro de la plataforma o, es decir, por el mail del, del Sakai o lo que... O, o por email normal. ¿Mm? Y, y así se las envío. Hombre, antes de eso, lo que suelo hacer es que exporto de, de Excel a Word y, sobre todo, por temas de corrector ortográfico y tal, y de, y de que quede un poco más legible, ¿no? Pero eso luego se les envía a los alumnos, como un documento adjunto. Bien, eh, os decía, cosas importantes con las respuestas. Bueno, por un, lo que os he comentado del Hall of Fame. ¿eh? Eh, yo en los primeros temas de las asignaturas les voy a decir el primer día del tema les digo: bueno, lo habéis hecho tantos, pero pues, faltáis otros tantos. Venga, os doy un par de días más para que lo hagáis y siempre consigues que unos cuantos más eh, lo hagan, ¿vale? Y bueno, y de esa manera porque el, el, si no lo empiezan a hacer. Van a seguir sin hacerlo. Entonces, es muy importante en los primeros temas ahí el, el conseguir quien lo hagan más. Entonces, bueno, vuestro Hall of Fame, aquí tenemos los 12 magníficos, aunque tenemos un, un doblemente magnífico, porque Oleguer, Camerino, Foguet, no sé si es que tiene un problema de ya de, de, de la memoria debido a su edad o. Ha contestado dos veces. No sé si... Entonces es doblemente magnífico. Es abuelo, claro, claro, si es que es eso. Entonces, Oleguer dos veces. Y bueno, y aquí estáis los demás que habéis contestado. Normalmente cuando son poquitos, pues lo importante es poner los nombres de los que lo han hecho lo más grandes posibles. ¿no? Y luego cuando son más, por ejemplo, esta era la actividad que era voluntaria, ¿eh? la que os dije que bueno. Que no era obligatoria. Y cuando son más, por ejemplo, estos son los de la actividad obligatoria, la habéis hecho 44. Bueno, yo lo he mirado esto un par de horas antes de empezar la clase y, y en ese momento, eh, los que habían contestado hasta ese momento eran, eran 44. ¿Veis que lo que he hecho? Sencillamente los he ordenado alfabéticamente. Fijaros en otra cosa que es interesante. Fijaros que los que han seguido las instrucciones, que son algunos, han puesto primero los apellidos y luego el nombre. Con lo cual, al ordenarlos alfabéticamente, teóricamente me sale eh, mi lista de alumnos. Pero veis que ha habido personas que han puesto primero el nombre y, y después los apellidos. Entonces, esto también sirve para darles feedback y que de esta manera, eh, para las siguientes actividades y tal, pongan primero los apellidos y luego el nombre, porque así es muy, muy fácil ordenar. Eh, automáticamente y transferir, digamos, las notas o las bonificaciones a la lista de alumnos, ¿no? Si los alumnos ponen primero el nombre y luego los apellidos, pues esto se convierte en algo bastante más trabajoso para el profesor, ¿no? Y por eso es importante eh, señalarlo, ¿vale? Además, al ordenarlo alfabéticamente, pues así los alumnos se pueden, pueden encontrar su nombre, ¿no? Que es que es lo que les les importa, ¿no? Así estoy. Bien. Eh, más cosas que podemos hacer. Bueno, eh, a ver. <ríe> <Sí>. <ríe> lo vais a poner. <ríe> Bien. Eh, más cosas que podemos hacer. Eh, en cuanto a, a cómo podemos utilizar esa. Eh, las dudas urgentes. Que ya os digo que es lo más. Aunque tú les hagas 10 preguntas, realmente l la necesidad que la de la urgente para lo que sirve es para conocer cuál es la necesidad de aclaración más acuciante ¿no? que tiene cada alumno ¿no? y bueno y para hacerle a, a ellos para hacerles reflexionar sobre eso ¿no? sobre qué comprenden y sobre qué no qué dudas tienen ¿no? eh, bueno de esto tenemos todos eh, tenemos alumnos que dicen no tengo ninguna duda y tienes alumnos que te cogen y te plantan una lista de seis o ocho dudas. Pero bueno, esto hay que, hay que recibirlo bien. Entonces, eh, bueno, lo que os he comentado, podemos seleccionar una serie de dudas urgentes y contestarlas. Si resulta que estamos en un máster y tenemos muy poquitos alumnos, pues a lo mejor podemos contestar a todas. Si tenemos 80 o 100, pues mejor escoger unas cuantas, no las que nos parezcan más... Eh, más interesantes ¿no? de, para contestarlas por esta vía de eh, respuesta online. También eh, podemos hacer lo que os he contado antes ¿no? del flipping colors y seleccionar eh, unas, unas dudas, marcarlas de una manera, otras de otra, y de esa manera eh, poder utilizarlas de distinta manera en clase. ¿Más cosas que podemos hacer? Bueno, lo que os comenté antes de, de, de modelar para nuestros alumnos lo que es comprensión profunda y comprensión superficial. Y para esto no hay nada como si ordenar la matriz, digamos, por el tiempo dedicado. Cuando lo hagamos, veréis cómo los alumnos que le han dedicado 20-30 minutos, tienen unas, te dicen, ¿qué significa el acrónimo tal? Y dices, pero si está puesto tres veces... Eh, eh, lo que significa ese acrónimo, es decir, ¿qué pasa? que ha sido mirando los ha sido mirando los títulos de las diapositivas eh, ah, mira, una cosa para preguntar, ZAS. Entonces, y sin embargo, el que le ha dedicado tres horas y media y se lo ha estado pensando y tal, pues tiene unas dudas que a veces dice, dice el profesor, ahí va, si eso no me lo había preguntado yo nunca. Eh, es decir, que pues, no, nos abren los ojos a veces estas preguntas de los alumnos sobre cuestiones muy muy profundas, ¿no? ¿Eh? Eh, también, eh, lo que comentaba antes, eh, lo que yo llamo respuestas delictivamente superficiales, ¿no? Por ejemplo, que un biólogo pregunte que qué significa DNA cuando debería saberlo y cuando, si no lo sabe, pues podría eh, googlearlo y respuesta. Pero bueno, esto hay veces que hay, que hay que hacerlo explícito y decir, no me preguntéis cosas, que marques cuatro teclas en, en Google y, y encuentras la respuesta. preguntarme otras cosas que, bueno, unas dudas que sean más de, de que la responda el profesor, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, os mostré ayer cómo podíamos, por ejemplo, si uno dice eh, dudas y dices voy a etiquetarlas temáticamente en función... Sí, el alumno está una cosa, pero el profesor sabe si tiene que ver con una parte del tema, con otra parte del tema, con otra parte del tema y de esta manera podemos representar un poco lo que es el ranking de, los, de las cosas que les cuestan comprender a nuestros alumnos y esto nos puede ayudar a tomar decisiones, sobre todo, cómo usar, cuánto tiempo dedicar en clase a unas partes y a otras. ¿no? De esta manera podemos dedicar más tiempo a las partes que eh, los alumnos pues, han, digamos, han comprendido peor o eh, muestran más dificultades. Eh, esto es otro análisis. Pues, Por ejemplo, aquí veis, estoy combinando varios análisis. Uno sobre las ideas que les parecen más importantes. Y veis, por ejemplo, aquí una, una idea que les parece ...súper importante, que es un tipo de célula que ha aparecido las MDSC. que es, Se han, hace unos pocos años, descubierto su función. Y entonces, pues, eso les parece muy, muy interesante, novedoso. Y, sin embargo, también es una de las cosas que, que les quedan menos claro. Posiblemente también porque, al ser más nueva, los profesores no la explicamos tan bien como otras. ¿no? Y veis que hay otras cosas que, por ejemplo, a lo mejor tienen bastante interés... Y tienen muchísima dificultad, o en este tipo de pregunta, que parte del tema no necesitas que te expliquen y por qué. y Entonces, fijaros qué montón de alumnos, prácticamente estamos casi llegando al 50% de los alumnos, dicen que mmm, que no, no necesitan que les expliquen la estructura de los tejidos y los órganos linfoides porque se lo han explicado en otra asignatura, ¿no? Y porque a los profesores de histología pues les gusta explicar eso. Y entonces el profesor de inmunología, sabiendo eso, dice, bueno, conocer la estructura. Bueno, pues vamos a eh, lo vamos a trabajar ya a otro nivel, vamos a, a, a ver cómo esa eh, qué tiene que ver esas, esas estructuras con la funcionalidad, ¿no? de, de esos órganos linfoides. ¿Mm? Eh, sí, siempre tienes, esa es una de las frecuentes, las Mira, eh, estos, fijaros, esta era la, la, la más frecuente, decían que, que eso ya lo conocían, pero otros decían, eh, quiero que me lo expliquen todo, ¿eh? eso siempre, eso siempre hay, es, es, yo creo que además es como una de los eh, de las ideas que traen los alumnos, ¿no? Tengo el derecho a que me lo expliquen todo. Y bueno, no les falta razón en parte, pero eh, hay que elegir eh, cuánto de cuánto tiempo dedicamos a cada una de las cosas, ¿no? Y bueno. Eh, estas son un poco, ya lo hemos visto antes, las cosas que podemos que podemos sacar de este análisis, y conociendo estas cosas, pues podemos planificar, podemos eh, replantear el, el, el, el uso del tiempo en la clase, actividades que podemos introducir, ejemplos, preguntas, bueno, pues podemos hacer una cosa más, más interactiva. ¿no? Bueno, pues ya hemos acabado con el sin Time Teaching. Que, que nos ha llevado bastante, porque bueno es, es una metodología muy fácil, muy recomendable y muy importante. Nosotros es la que hemos trabajado. Esta que os voy a hablar ahora es el PPOLA, que es un acrónimo que viene de Preparación y Estudio Previo por Evaluación Online Automática, que eso en 2010 parecía ser una cosa eh, moderna. Ahora mismo esto ha quedado un poco obsoleto, porque ahora mismo con las aplicaciones de WhatsApp, es preguntarles a los alumnos preguntas de respuesta correcta de manera asincrónica y sin estarles viendo, pues es realmente eh, los alumnos pueden contestar después de haber estudiado los materiales o, de haber, o después de haber mirado el, el WhatsApp de la, de la asignatura, de alumnos de la asignatura, y ver qué, qué pantallazos de preguntas les han puesto a sus compañeros. Es decir, esto hace unos años a lo mejor pues era una manera de hacer una evaluación formativa de nivel de partida de comprensión del conocimiento después del estudio pero sobre todo si nada más eh, responder era la pregunta nosotros les damos feedback y les decimos has acertado pues esto ahora mismo con las con los medios que hay pues pues rápidamente va a ser conocido por todos los alumnos, aunque no hayan estudiado. Con lo cual, esta metodología que es interesante, eh, es interesante mientras los alumnos no nos empiezan a hacer trampas. Y el problema que hay es que si le damos un valor, por ejemplo, a si acertas más, te llevas más bonificación que si acertas menos, pues entonces va a haber alumnos que por obtener más bonificación... Con menos esfuerzo nos van a hacer trampas. Pero entonces, si nos hacen trampas, eh, la información que recibimos sobre lo que han comprendido y sobre lo que no, no es cierta. Nos estamos engañando. Con lo cual, yo os diría que el PPOLA, eh, dado mmm, el, el problema digamos que tiene el que esto se, se trivialice, pues yo ahora mismo, de hecho nosotros esto lo empezamos a hacer hace como pues 10 años y lo dejamos de hacer y nos pasamos a las preguntas del Just In Time Teaching porque, eh, bueno, pues eran eran preguntas que como la respuesta es personal de cada alumno, no hay una respuesta correcta, pues ahí no puedes eh, copiar del, del compañero, ¿no? Se dificulta un poco el, el que te toreen los alumnos, ¿no? Y bueno, otra otra solución es, eh, a este problema sería el eh, utilizar el PPOLA, pero en lugar del PPOLA antes de clase, el PPOLA en tiempo real, ¿no? El hacerlo en clase, el coger y en, en, al principio o al final de una clase o intercaladas, pues sacar unas preguntas MCQ y que los alumnos nos tengan que responder con el con el, con el móvil de manera sincrónica. Y de esa manera, pues, va a ser más difícil que nos hagan trampas. Y, claro, pero, claro, esto, mismo, esto sería lo mismo que eh, lo que hacen otras técnicas, como es el Team Based Learning, quien, en el que básicamente lo que se hace es que se ponen todas las preguntas seguidas en el principio de la primera clase de tema, eh, se ponen como si fuera un examencito de 8 o 10 preguntas, y el peer instruction, que vamos a ver estas dos técnicas a continuación, el peer instruction en el cual pues eh, realmente lo que, hace, lo que se va haciendo es el profesor empieza a tratar un tema, pla va, plantea unas preguntas, los alumnos las responden, en función, si el profesor ve que falla mucho, pues sigue poniéndoles más preguntas de eso, que ve que ya se lo saben, pues ya pasa al siguiente tema, ¿no? Pero bueno, estaríamos, de esta manera estamos pasando a técnicas que utilizan preguntas MCQ, pero que además, para evitar la picardía de los alumnos, eh, las usan en clase. Y vamos a ver ahora mismo el Team Best Learning, que es la técnica de, de fomento de estudio preparatorio más, digamos, que al menos en la literatura, pues más de trabajos tiene y yo creo también mayor número de facultades la están implantando incluso de una manera sistemática en sus en sus asignaturas y bueno es una técnica que ya lleva muchos años michael se empezó con esto pues en los 70 y luego en los 90 cuando le pasaron le hicieron dar clases a, a... En asignaturas que tenía un mayor número de alumnos, pues tuvo que escalar su técnica y, tu, y, y así, de, así desarrolló este, el Best Learning, que básicamente lo que hace es darles materiales unos días antes de empezar el tema y se les pide a los alumnos que estudien individualmente, en la primera clase se les hace lo que se, lo que se llama rat que que en inglés significa rata eh, pero son los tests para el aseguramiento ¿no? de la preparación ¿no? y primero son individuales lo tienen que hacer individual y se les recoge como estímulo para que estudien solos luego en equipo paran un eh, digamos una labor de trabajo de discutir las respuestas y, y responder el test y luego el resto de las clases del tema fundamentalmente se dedican a actividades de explicación, a casos, a resolución de problemas. Esta técnica se está extendiendo mucho su uso, sobre todo en, dis en disciplinas sanitarias, medicina, enfermería y también ciencias eh, sociales, sobre todo empresariales. Bien, eh, ¿qué supone el TBL? Bueno, Básicamente, eh, fijaros que el conocer conceptos y recuerdos eh, es algo que, que pasa a ser responsabilidad del, del, del alumno. ¿no? Prácticamente antes de que el profesor eh, hayan empezado las clases, es, el alumno ya tiene que conocer y recordar esos conceptos porque le van a evaluar en eso. Y luego, en las clases posteriores, se va a dar un paso más allá y se va a, a intentar usar esos conceptos para resolver casos y problemas. ¿vale? El profesor tiene que hacer, en lugar de estar contando la teoría a los alumnos, pues básicamente lo que hace es de dinamizador de eh, esta evaluación formativa y del trabajo de los equipos. Los alumnos van a tener bastante más responsabilidad sobre el aprendizaje de la teoría y luego van a tener que, les vamos en cierto modo obligar, algunos eso en los cuestionarios que eso es de la motivación que pareció un eufemismo, bueno, en cierto sentido, eh, damos unas condiciones en las que obligamos a los alumnos a, a participar y a, y a esforzarse, ¿no? Pero bueno, eh, eh, intentamos favorecerlo. Y, bueno, y, y con la evaluación, por ejemplo, el, el usar la evaluación al principio de los temas, eh, de esta manera, esa evaluación del conocimiento sirve para estimular el estudio. Y, y para dar pie a discusiones eh, a, eh, en las cuales compañeros y profesor aportan feedback. Y bueno, eh, también se hace mucho énfasis en esta metodología en que eh, los alumnos usan tiempo de clase eh, trabajando en equipo. Bueno, y esto es que tiene, bueno, tiene sobre todo la importancia de que eso a, ayuda a desarrollar muchas competencias de trabajo en equipo y competencias sociales y de comunicación, ¿no? eh, En el TBL, incluso, eh, se intenta que los grupos tengan, eh, digamos, sean lo que se llaman grupos de habilidad mixta. Es decir, que en cada grupo pues, tengamos alumnos de, con mayor y menor rendimiento académico mezclados entre sí. Y, y dentro de lo que sería la manera ortodoxa de hacer esta metodología, los grupos los diseña el profesor, ¿vale? Y, y, y se les va a dar bastante parte de la calificación de la asignatura en base a el resultado del trabajo del equipo. También en esta técnica se pone mucho énfasis en da, proporcionar feedback inmediatamente y de manera frecuente y orientado a que los alumnos puedan desempeñar, eh, realizar mejor eh, las siguientes tareas. Y bueno, es en cuanto a... Un poco las herramientas para, para hacer esta, esta evaluación formativa. Esto os decía que ya empezaron en los años 90 y bueno eh, se utilizaban, fijaros, esto es como una especie de mascada de la ONCE. Rascas, la que crees que es. Bueno, esto eh, se hace en equipo, ¿no? De, llegan a un consenso, pues después de discutir pensamos que la rascamos. Si nos sale un asterisco debajo es que hemos acertado. Si, por ejemplo, como ocurre aquí, rascaron aquí primero y no salió un asterisco, pues tuvieron que rascar des después, pero entonces esta pregunta ya la han acertado a la primera, la han acertado a la segunda, con lo cual eso vale menos nota. Estas hojas lo que sirven también es para que los alumnos se autocalifiquen. ¿vale? Bueno, esto ahora mismo también lo podemos eh, hacer utilizando los móviles también. ¿eh? Podemos decir que cada... Por ejemplo, que los alumnos primero respondan individualmente y que posteriormente haya un portavoz en cada grupo que responda por eh, sus compañeros. ¿vale? En cualquier caso, la posibilidad de hacerlo en soporte-papel sigue existiendo. Cada cosa tiene aquí sus, sus ventajas y sus inconvenientes. ¿no? Eh, lo bueno de esta metodología es que, fijaros, en, prácticamente en la primera hora de, que de, ...de clase que dedicamos a un tema, que a lo mejor nos habría dado pues, para explicar pues, parte de la teoría... ...pues resulta que hay, en esa hora nos da tiempo a evaluar eh, si los alumnos han comprendido y recuerdan... ...a lo mejor más material del que les podríamos haber explicado en esa hora. Es decir, que en una hora les hemos hecho una evaluación formativa que les ha estimulado a estudiar, si no fuera por esa evaluación no habrían estudiado. ¿vale? Eh, es decir, usamos la evaluación como un estímulo para, para estudiar ese, ese tema y les hemos evaluado, les hemos señalado luego cuáles eran las correctas, se han discutido, han discutido en equipo, se ha, discu se ha discutido en la clase completa y... Eh, y, y, y resulta que en 60 minutos eh, los alumnos se, saben muchísimo más que si hubiéramos dedicado esos 60 minutos a explicarles la teoría. ¿vale? Con lo cual, eh, a partir de aquí, pues ya hemos ganado un tiempo que podemos dedicar en las siguientes horas a que los alumnos trabajen en equipos, en, en proyectos, en casos, en lo que en la metodología que nos parezca más apropiada para nuestra asignatura. Eh, esa sería la segunda parte del Team Based Learning. La primera parte sería la de la primera sesión de evaluación formativa del conocimiento y las siguientes sesiones, pues, normalmente, una o dos sesiones eh, más en cada tema, en las cuales los alumnos pues, van a hacer las actividades de aplicación. Eh, se les ponen los mismos problemas a todos los equipos, cada equipo tiene que generar una respuesta, informan, eh, al mismo tiempo, y bueno, y el profesor les puntúa por, por las soluciones que, que han propuesto, les da feedback. Y bueno, el sistema de evaluación en el Team Based Learning, esto os estoy hablando de la manera, digamos, ortodoxa de hacerlo. Pues considera un poco la evaluación de, por compañeros porque es una manera también de que eh, los alumnos repartan las puntuaciones un poco en función de lo que hayan, de lo que hayan trabajado los, los compañeros eh, del equipo. Eh, también se califica el rendimiento individual, y part, pero fijaros un 50% el, el equipo. ¿eh? Es decir, que al final prácticamente esto sería la evaluación por compañeros al fin y al cabo es de un individuo. Que sumado al otro 40%, al final tendríamos el 50% de la nota eh, sería individualmente y el otro 50% en el equipo. Pero bueno, esto ya os digo que es como lo hacen los autores que definieron esta metodología y es lo que yo llamo TBL ortodoxo, pero pues, por ejemplo yo normalmente eh, hacemos un uso del TBL heterodoxo, ¿no? lo hacemos de otra manera. Básicamente, lo que vamos a necesitar para hacer es un TBL de esta manera, necesitamos bancos de preguntas que tengamos entre 5 y 8 para cada, para cada tema y, y más si queremos irlas cambiando en distintas promociones. Luego, aprender a dirigir las sesiones de discusión, de preguntas. Eh, también tener eh, alguna tecnología que nos pueda eh, corregir eh, lo que responden los alumnos antiguamente pues por ejemplo se, eh, se llegaron a fabricar lectores de, de marca óptica portátiles ahora mismo eso ya mm, bueno luego también está lo que hemos comentado el, lo del rasca no y esto tenéis aquí los links por si alguien quisiera comprar de esos de esos eh, de esos cuestionarios eh, los mandan de Estados Unidos y pero bueno, es, aquí tenéis la, la dirección. Pero bueno, estas cosas ahora mismo pues, las podemos hacer también con los, con los móviles y con las apps de respuesta en tiempo real. Y bueno, la utilización de esta metodología, pues ¿qué logramos? Pues que los alumnos estudien los temas antes de empezarlos. Eh, eso les permite luego aplicar eso que han comprendido. Eh, también genera unas dinámicas de trabajo en el equipo que son interesantes y normalmente las percepciones de los estudiantes que siguen esta metodología suelen ser positivas. Por ejemplo, en, en medicina se ha comparado las opiniones de los alumnos exponiéndoles a distintas metodologías, por ejemplo, tradicional, problem-based learning, team-based learning y claramente sus preferencias se dirigen hacia el Team Bessler, porque es una cosa, incluso, hasta hasta divertida, ¿eh? cuando, cuando uno lo practica como alumno. Y, bueno, en cuanto a variantes heterodoxas, pues nosotros, eh, pues digamos, hemos utilizado el TBL, pero, digamos, incorporando nuevas tecnologías, haciendo las cosas de distinta manera. pero Nosotros hacemos un TBL que, en lugar de ser con grupos formales, con grupos estructurados, eh, escogidos por el profesor, pues lo, lo hacemos con los grupos informales según se hayan colocado en el aula. No se van a jugar eh, la nota, sino que va a tener una función un poco de hacer un poco de una evaluación formativa individual, luego eh, una, eh, otro test que, que tienen que llegar a acuerdos en las respuestas en equipo. Luego hacemos una competición con la aplicación Socrative, y entonces, bueno, ahí los equipos ciertan más preguntas, pues ganan eh, la carrera espacial. Y bueno, y para no complicar mucho la vida, lo que hago es de coger las hojas de los equipos que han sacado podium, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, esto hay veces que lo hago en clases con 80 alumnos y a lo mejor tenemos, pues yo qué sé, pues 20 equipos. Y entonces lo que yo hago es recoger, digamos, eh, las hojas de los tres equipos que hayan quedado mejor, ¿eh? oro, plata y bronce, y a esos les doy una bonificación. Otra cosa que, que he descubierto eh, es que es conveniente cuando uno hace estas, esta, este TBL, eh, entregarles en papel las preguntas, porque si no... Eh, hay muchos alumnos que en lugar de dedicarse a razonar sobre las preguntas, si no se las vas a dar, lo que se dedican es a copiarlas. Bueno, ahora ya con los móviles a, a fotografiarlas, pero vamos, eh, yo, eh, prácticamente eh, hay, eh, lo mejor es dárselas y dar esas preguntas ya como quemadas y ya está. Otra cosa que hemos hecho últimamente en los últimos años es hacer una especie de mini TBLs con una aplicación, una aplicación que se llama Mentimeter que te permite... ir que los alumnos respondan muy muy ágilmente les dándoles a lo mejor 30 o 40 segundos para para responder, 45, y, y el tema es que bueno, es, como lo haces en los últimos minutos de clase, pues hay veces que no te da tiempo a, a discutir mucho la justificación de respuestas correctas, pero bueno, esto se puede se puede pasar a la siguiente clase. Y bueno, esto que sepáis, os decía que está teniendo mucho éxito en medicina. Y entonces, por ejemplo, hay una escuela de medicina en Singapur que han sustituido todas las clases de teoría de las asignaturas clínicas de pregrado por sesiones de TBL. Es decir, han hecho esto que hablábamos antes en el Flip School, ¿no? Pues esto sería Flip University o, eh, o, o, o School en el sentido de escuela de medicina, ¿no? El centro, todo el centro enseña de esta manera. ¿no? Básicamente lo que hacen es, eh, utilizan como materiales formativos clases pregrabadas del Imperial College de London y bueno, y... pero claro, esto requiere un trabajo, tienen como unas 300 horas de píldoras pregrabadas, ten en cuenta que a lo mejor estas píldoras a lo mejor son, lo normal, pues que sean a lo mejor de 5 minutos, pues imaginamos el número de píldoras que nos salen, ¿no? Nos saldrían, eh, bueno, eh, nos saldrían 12 por hora, pues si multiplicamos 300 por 12, pues imaginamos la cifra de píldoras que se han fabricado, claro, entre todos los, los profesores de esa facultad. Y tienen un banco de 3.000 cuestiones, y bueno, son cosas que, pues eso, otra escala, más más allá de lo que podemos a lo mejor aspirar a hacer individualmente, pero bueno, que sepa, hay en sitios que sepamos que hay en sitios donde se está haciendo. Y bueno, os decía, ahora mismo, pues, fijaros, no solo tenemos libros sobre Team-Based Learning, sino que tenemos libros ya sobre Team-Based Learning en Ciencias Sociales y Humanidades, en Team-Based Learning en... Eh, profesiones sanitarias, es decir, es una metodología que está, eh, digamos, está ganando mucho terreno y cada vez se aplica eh, más. Bien. Bueno, llegamos ya a, a la instrucción, que es una técnica que también utiliza, eh, utiliza preguntas de opción múltiple, pero son preguntas, no vale con que sean preguntas eh, factuales, de recordar hechos, de saber si esto es cierto o esto es falso, sino que son preguntas de opción múltiple pero que realmente nos plantean un problema y que tenemos que ver si somos capaces de, de resolverlo. Esto nosotros ya empezamos a hacerlo hace bastantes años, eh, esta foto pues es de 2012 y veis que lo hacíamos bueno con eh, tecnologías más rudimentarias que las que ahora podemos utilizar con los... Con los móviles. ¿no? Esta es un poco la evolución tecnológica. ¿eh? Nosotros empezamos a hacerlo esto en 2008-2009 con los clickers. Luego los porque los clickers la verdad es que fallaban muchísimo. Luego empezaron a, las apps, Kahoot, Socrative, Mentimeter, empezamos con, con smartphones. Y este año, pues, hemos empezado a hacerlo con el sondeo de Blackboard, ¿no? Porque como hemos tenido que dar clases a base de videoconferencia a partir de marzo, pues, nos hemos nos hemos adaptado a esto. Y, bueno, y ahora vamos a, eh, a comentar un poquito cómo, cómo funciona esto. Básicamente, la idea es que los alumnos eh, intentan comprender los materiales instructivos, que pueden ser, pues, eh, apuntes de años anteriores... PowerPoints, eh, vídeos con explicaciones del profesor, lo que el profesor quiera. Y lo que eh, se hace en la clase es plantear preguntas conceptuales, que ahora veremos lo que es, eh, en las que los alumnos deben aplicar sus conocimientos para predecir qué ocurrirá o qué habría que hacer en una determinada situación. Los alumnos primero responden. Esto se puede hacer con distintos medios, ¿no? Con esas tarjetas que veíamos con las letras, con los móviles. Y, y bueno, los y alumnos responden unas cosas, otros otras. Lo que se les pide a los alumnos es que busquen a un compañero cercano que haya escogido otra opción y que discutan entre sí y traten de convencerse. Tras esa discusión, se vuelve a responder. Se ve el profesor qué suele ocurrir pues entre la primera y la segunda ronda, pues que el número de alumnos que aciertan suele aumentar. Entonces lo que se suele hacer es que el profesor pregunta a algunos de los que han cambiado de opción en la dirección correcta, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado de opinión? Y dirige un poco una discusión acerca de cuál es la de, de por qué esa respuesta correcta es la correcta, ¿no? Y bueno, ¿y por qué son eh, erróneas las demás? Y ahora, pues vamos a... Mmm, claro, en función, esto cuando plantea uno una pregunta, pues pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que a lo mejor cerca de la mitad de los alumnos acierten y cerca de la mitad fallen. Esta sería la situación ideal, porque en esta situación pues podríamos hacer mucha discusión entre, entre parejas, ¿no? Entonces, el, el profesor puede decir, a ver, los que hayan escogido la opción B, que se pongan a discutir con los que han escogido la opción A y, o la opción C, por ejemplo. Pero también puede ocurrir que, o bien, eh, acierten muy pocos alumnos, y la inmensa mayoría fallen, y entonces, bueno, ahí pues lo que podemos hacer es... Eh, Pedir a distintos alumnos que expliquen su justificación a la clase y a algunos de los que han escogido las opciones erróneas, a algunos de los que han acertado y, y, y se discute cuál es, cuál es la, la correcta. ¿no? También tenemos otra situación que es cuando casi todos aciertan, más de un 70% aciertan. En ese caso pues le podemos, directamente podemos pasar a, a cualquiera de los que han acertado, justifiquen su respuesta y pasar al siguiente concepto y poner eh, no, eh, nuevas preguntas sobre, sobre un nuevo concepto. Vamos a ver un poco cómo se trabajaría con estas preguntas. Aunque... Esta pregunta, que es una pregunta conceptual, salía en un vídeo que habéis visto la mayoría, con lo cual va a ser más fácil para vosotros que, eh, que la acertéis. Eh, estas preguntas tienen un contexto. Por ejemplo, aquí sería el contexto, sería que un camión pesado y un utilitario chocan de frente. Durante la colisión, la fuerza ejercida por el camión sobre el coche es A. Ah, bueno iros leyendo las opciones yo mientras voy preparando aquí la voy preparando la, la pregunta para que respondáis vale iros las mirando eh, voy a ir activando esto bueno una de las limitaciones que tiene la aplicación esta del bueno ya las habéis visto no a la fuerza que ejerce el camión es mayor que la del coche sobre el camión son iguales, es menor la del camión sobre el coche que la del coche sobre el camión, D, no ejerce ninguna fuerza y la opción E debería haber estudiado más los materiales. ¿no? Entonces, eh, voy a poneros las opciones y podéis empezar a contestar cuál crees que es. Y bueno, veo que os habéis visto el vídeo ¿eh? porque estáis acertando bastantes ¿no? y posiblemente os, eh, aunque, aunque no todos... Bueno, ¿no me respondéis más? Venga, que no pasa nada, ¿no? Fallar no baja nota. ¿eh? Bueno, veo que... Veo que está... El porcentaje de aciertos es elevado, ¿no? Aunque algunos veo que no vieron el vídeo, entonces, pues... Bueno, fijaros. Eh, yo creo que ya, ya habéis contestado prácticamente... Eh, faltan 20, habéis contestado unos 30. Yo creo que ya... Mirad. Como vamos así... Uy. Vamos a ver. Le damos en querer a... Bien, aquí lo tenemos. Eh, bueno, veis que hay 16 que no han respondido, mm, 20 que han dicho que es igual, ¿vale? Eh, 7 que han dicho que la fuerza que ejerce el camión es... Mayor. Si, si no hubieras visto el vídeo, normalmente esta es, la, esta es la, el distractor, no la opción errónea a la que suele, suele caer la mayoría de la gente. ¿no? Que piensan en el coche arrugado y entonces piensan que el camión le ha hecho más fuerza al coche que el coche al camión. ¿no? Y realmente, si... Claro, eso es cuando respondemos de manera intuitiva a una cuestión. Pero si lo respondemos de la manera... Sistemática, ¿no? Que hay que responder a estas cosas. Eh, el, el procedimiento para responder a, estas, a estos test conceptuales es, primero, darse cuenta un poco de cuál es, cuál es la abstracción ¿no? que se plantea en esa, en esa situación. Por ejemplo, en, en este caso, pues, eh, se trataría de un choque entre dos objetos ¿no? que eh, se ejercen fuerza entre sí, ¿no? Y entonces aquí habría que pensar qué principio físico puede aplicarse ¿no? a, a lo que nos preguntan. Y si nos y si hemos dado física en secundaria, pues, eh, eh, y bachillerato, pues eh, seguramente demos. Eh, las leyes de Newton y, y había una que, que era la de acción y reacción y que decía que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el otro ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección contraria sobre el primero. ¿no? Y si aplicamos esto al principio del, del coche y del camión a, a esta situación, pues nos damos cuenta de que la correcta es la B. ¿no? Bien, eh, aquí tengo... Tenía preparadas alguna alguna pregunta conceptual más, pero yo creo yo creo que... Eh, oigo, voy a salir de la, de la aplicación de esto, porque he oído que decíais algo en el, en el chat. No me deja salir. A ver, un momentito. Volveré aquí. Sí. Quieren que expliques todo, que explique todo. Explícame, explícame qué es explicar todo eh oliguer eh, ah no eso era lo que lo, lo que habían preguntado antes bien bueno os decía que tenemos tenemos aquí algunas algunas algunas preguntas pero yo creo que me las voy a guardar para las sesiones presenciales ¿vale? estas son otras preguntas en las cuales pues veis eh, aquí utilizan una imagen para crear un contexto y, y, y es de una dilatación de un objeto metálico, o aquí es un es un cable que da la vuelta alrededor de la tierra y eh, al cual le cambiamos su longitud. Bueno, son situaciones. Eh, yo creo que esto, el peer extrusion, la verdad, es, esto lo habéis preguntado alguno en los cuestionarios, es muy difícil de implementar en videoclases. ¿Por qué? Porque mmm, las eh, las aplicaciones que hay de videoclase, pese a que te permiten hacer grupos, no te permiten hacer grupos automáticamente entre alumnos que hayan escogido distintas opciones. Y claro, eso sí, si se pudiera hacer automáticamente, se podría hacer eh, peer Extrusion en una, en una clase virtual. Mientras no, te, no nos den esa posibilidad las herramientas de, de, de sondeo, por ejemplo, de Blaboard, pues realmente el peer instruction es algo que a lo mejor uno lo puede hacer en una clase presencial, pero es complicado. Desde luego, las discusiones por parejas van a ser muy complicadas en un entorno online, salvo que automáticamente eh, la herramienta nos cree esas parejas entre los alumnos que han respondido distintas cosas. Bien... Eh... Bueno, este es otro ejemplo, pero mira, así, así avanzamos un poco y, y porque veo que todavía todavía falta otra, una parte importante de la, de la clase. ¿no? Y, ya lo he dicho, pero estas preguntas conceptuales no, no son preguntas de memoria, ¿vale? Eh, son eh, preguntas en las cuales necesitas comprender un concepto, un principio, para, para aplicarlo bien en una situación. ¿no? Y, y, el, eh, y estas preguntas permiten diferenciar a los alumnos que han comprendido algo de los que no, porque los que han comprendido eso lo sabrán aplicar. ¿eh? Mientras que los que no lo hayan comprendido, desde luego no lo van a ser capaces de aplicar. Y bueno, eh, para, el, para el... La base... La, eh, la fase, digamos, online del curso, os voy a mandar la primera actividad que os voy a mandar este fin de semana. Os, os pediré que intentéis desarrollar eh, algunas preguntas conceptuales que os sirvan para eh, alguna de vuestras asignaturas, para evaluar si los alumnos han comprendido o no han comprendido un determinado concepto. Pero esto, bueno, esto es un ejemplo. Nosotros utilizamos muchas veces... Eh, gráficas de artículos científicos para, de esta manera, pedirles a nuestros alumnos que las interpreten y que, por ejemplo, que lleguen, eh, eh, si saben interpretarlas, pues tienen que saber llegar a conclusiones. ¿no? ya Es decir, eh, tienen que ser capaces de, a partir de una información que tienen ahí en modo gráfico, pues, por ejemplo, decidir si determinada hipótesis se confirma o no se confirma por esos resultados experimentales. ¿no? Bueno, esto es eh, resultados académicos, cómo el peer extrusion afecta eh, las ganancias de aprendizaje. Y veis que esto en blanco es el último año que Mazur, 1990, hace 30 años, dio sus clases al modo tradicional y que obtenía una, una ganancia eh, de aprendizaje del 20% y, pico por 100, y cómo consiguió que eso se duplicara con esta metodología cuando combinó el peer instruction con el just in time teaching, porque Mazur es un señor muy listo, entonces se dio cuenta que aunque él hubiera inventado un método, pues a lo mejor si lo combinaba con otro, pues a lo mejor los resultados eran mejores y eso fue lo que, lo que ocurrió. Y bueno, y esto más o menos son los, los resultados de, de esto. Eh, lo digo porque es importante que nos demos cuenta, ya os habéis dado cuenta, he visto en los, en los cuestionarios. Eh, y Estas estas clases, es, es, la, la, de hecho la primera he comprobado que ya se grabó correctamente y eh, esta ahora mismo, yo le he dado a grabación, supongo que, que se grabará correctamente. Entonces, os, eh, yo... Eh, oh, no sé si hoy mismo o mañana os voy a poner en el espacio online, os pondremos ya eh, los PowerPoints, eso os lo puedo subir, los PDFs y las grabaciones en el momento que estén disponibles, normalmente en 24 horas están disponibles, eh, también os las subiré, ¿vale? Incluso mmm, como son muy largas... Pues ya veré si encuentro tiempo, eh, la fraccionaré un poco por partes y, y os las pondré por, para que podáis encontrar lo que, lo que os interese. vale Entonces, os decía que mm, esto es más o menos lo que sería la línea del tiempo de, de por ejemplo, una combinación de, de, de las tres metodologías. ¿no? Primero, una semana antes de empezar el tema, enviaríamos los materiales, eso que llamamos el PIN, les pondríamos como día límite dos días antes de empezar el tema para que eh, respondan a los cuestionarios. Así el profesor tendría al menos dos días para mm, eh, interpretar esas respuestas y decidir cómo va a hacer la clase. Eh, en esta primera clase, pues, pues como hemos comentado, pues, mostraríamos quiénes han hecho las cosas, daríamos feedback sobre las dudas frecuentes, plantearíamos algunas preguntas, algunas actividades y en las clases siguientes, pues por ejemplo, podríamos eh, eh, introducir preguntas intercaladas es, eh, al modo del peer instruction o incluso en, en un seminario sobre ese tema pues podríamos hacer una actividad de, de TBL eh, de, eh, de evaluación eh, formativa con preguntas en MCQ, de discusión de casos, bueno la idea es que bueno que aunque hay estas son las recetas ¿no? pues estas recetas se pueden combinar finalmente quería comentar una metodología que aunque no tiene mucha aplicación desde luego en, en, en enseñanza universitaria de grado tiene poca aplicación porque es una técnica digamos casi de, de enseñanza individualizada no y se llama mastery learning que es una cosa que surgió surge de Bloom que lo estableció como una, eh, una metodología en la cual eh, básicamente pues lo que se pretendía era que en lugar de evaluar a los alumnos a todos en un mismo momento y aprobarles con un 5, eh, los alumnos pudieran elegir el momento en el que iban a ser evaluados, pudieran ser evaluados múltiples veces, pudieran recibir feedback y para aprobar en lugar de exigirles un 5 se les iba a exigir un 8, ¿no? se les iba a exigir... Realmente, eh, no solo aprobar, sino dominar la materia, es decir, tener eh, una calificación mucho más elevada. Esto llevaba al terreno del, del, del Flip Classroom o de la enseñanza online. Esto se aplica bastante en enseñanza online de calidad. Eh, pues Básicamente, lo que se hace es que la instrucción directa, por medio de documentos, podcasts, microvídeos, digamos... Eh, se le envía electrónicamente a los alumnos, los alumnos hacen una práctica inicial eh, con lo que han aprendido vía online, esto podría ser un poquito como, el, como el, el, el test inicial del Team Based Learning, y luego se les pone una serie de actividades en las cuales los alumnos tienen que aplicar lo aprendido en tareas, digamos, más difíciles. ¿no? Eh, se les exige un nivel... Eh, eh, por lo que os decía, se les deja elegir el momento en el que son evaluados, pero hasta que no superan el 80%, no, digamos, no, no, no superan ese, ese tema, ¿no? Si se quedan por debajo, pues el profesor analiza qué es lo que ha fallado y le intenta ayudar al alumno para que la siguiente vez eh, aplican lo que se llama un proceso de remediación, ¿no? Para que, eh, bueno, la siguiente vez que lo intente hacer, pues saque eh, mayor rendimiento, ¿no? Y bueno, y esto, si, si os, los que hayáis hecho, enseñado, hayáis sido alumnos online, pues seguramente habéis visto algunas de estas cosas en, en los entornos en los que os habéis metido. Eh, ¿Qué pasa con el Mastery e Learning? Su ventaja es que consigue mejoras en el rendimiento académico pero tiene limitaciones. Eh, fundamentalmente, el que tenemos que dar eh, un trato individualizado a cada alumno, y eso si tenemos 100, pues es muy, es, eh, muy, muy difícil de hacer. ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, en niveles escolares, en los que tengas un ratio eh, bajo de alumnos por profesor, pues ahí se puede hacer, o en cursos de máster, enseñanza online en el que tengamos en la que tengamos una cierta flexibilidad temporal para que los alumnos hay alumnos que, que acaben antes y hay otros alumnos que tarden más en acabarlo. y bueno y otra otra limitación importante es el mantener la validez de la evaluación porque por mucho banco de preguntas que tenemos, y esto nos estamos dando cuenta ahora que tenemos que evaluar a los alumnos online y nos damos cuenta de que los alumnos eh, sacan unas notas muchas veces muy superiores a las que sacaban cuando hacíamos una evaluación presencial y, bueno, esto tiene que ver bastante con las posibilidades que ellos tienen de, de, de comunicación sincrónica ¿no? entre los distintos alumnos que están, que están respondiendo la prueba. O sea, que los exámenes prácticamente son en equipo ¿no? Aunque, aunque nos empeñemos y, y bueno sí. tengo sí. me entra un eco creo que es porque habéis encendido un micrófono eh, tengo experiencia con el con el ya no ya se ha ido el master learning eh, no lo usaba en asignaturas de grado pero sí lo he utilizado en másteres online con pocos alumnos y bueno, es algo que requiere bastante esfuerzo por parte del profesor, pero me ha permitido que, eh, digamos, que alumnos que no hubieran podido finalizar el máster, pues de esta manera, eh, pues al final apretando, dándoles un plazo para apretar el final, pues al final han, han conseguido hacerlo. Es decir, que bueno, hemos aumentado, digamos, el, el, la tasa de éxito académico, ¿no? Pero esto también requiere que haya flexibilidad en el calendario de evaluación. Es complicado. vale. Tiene, es una cosa que tiene posibilidades, pero que tiene, tiene requerimientos muy fuertes. Bueno, ya vamos a terminar esta parte sobre los métodos y así empezamos ya en, esta, en lo que nos queda a tratar eh, la última parte. Y bueno, serían qué es lo que tienen en común estos métodos. Enviamos la información pero no basta con enviar la información, tenemos que motivar a los alumnos para que la estudien. Si no la estudian, no hace magia el enviar, el enviar documentos o vídeos a los alumnos. Ayuda a motivar, el anticipar esa evaluación formativa, como hace el Team Based Learning, o en el Just Teaching, el poner ese, ese cuestionario que tienen que responder para llevarse la bonificación. Y de esa manera pues eh, aumentamos la motivación de nuestros alumnos para eh, eh, estudiar esos materiales. Luego, además, la evaluación formativa no solo sirve como estímulo, sino que nos sirve también como una manera de dar pie a la discusión y dar pie al feedback. Todos son ventajas. Y bueno, lo que diferencia a cada método, pues ya hemos comentado que el just in time Teaching, la, la peculiaridad es que las respuestas son de respuesta escrita y libre. Esto, el problema que tiene es que tiene que haber un, luego un, un ser humano interpretando esa información, ¿vale? No se puede hacer una corrección automática, pero tiene también la ventaja de que los alumnos, pues, ese tipo de respuestas, pues, no se pueden copiar porque no hay respuestas correctas. Hay la respuesta de Pepe, eh, la respuesta de Jesús, ¿vale? Eh, Sería, lo podríamos llamar un antiplagio natural, ¿no? El de Time Teacher. En el Pepeola ya hemos dicho que es muy fácil, todo es automático, pero también es muy fácil para los alumnos, pues, el torear a sus profesores. También otra cosa que podemos hacer es utilizar una estrategia tipo Pepeola... Pero haciendo que la contestación a las preguntas sea en la clase, en la clase. Pero entonces tenemos que sacrificar, dedicar un tiempo de la clase a eso. Bueno, todos son, si os dais cuenta, todos son compromisos, ¿no? Tienen ventajas, eh, unas ventajas, tienen unos inconvenientes. En el TBL hemos dicho que el, el examen individual y luego en grupo estimula el estudio. Luego se hace mucho énfasis en el trabajo en equipo, en la resolución de problemas reales. En el peer instruction hemos visto que lo importante era el plantear estas preguntas conceptuales y el tener una dinámica de discusión en, en pareja y de clase completa. Y en el master in learning, pues la peculiaridad es que cada alumno va a su propio ritmo y, y el problema es que tenemos que ofrecer también la posibilidad de eh, realizar múltiples evaluaciones a cada alumno, ¿vale? Y bueno, y con esto ya. Pues prácticamente esta parte ya la hemos ya la hemos visto. Aquí lo que he hecho es ordenar un poco, por su dificultad, para el profesor, estos distintos métodos. Lo más sencillo, ya in Time Teaching, solo tenemos que aprender a crear cuestionarios de preguntas escritas y luego tendremos, el sacrificio será... Eh, eh, que esa, esas respuestas hay que estudiarlas para llegar a conclusiones y, y decidir acciones. A partir de aquí, los demás métodos eh, pues van a utilizar eh, preguntas de tipo MCQ, ¿no? pues, por ejemplo, si queremos introducir evaluación formativa en clase, si queremos hacer Team-based Learning, si queremos hacer Peer Instruction, cuando, o si queremos hacer Mastery Learning, pues estaría todavía. Todavía más arriba en la, en la pirámide, pues más preguntas, además preguntas que las vamos usando y se van quemando. no Esto es un problema. Y bueno, llegamos a la siguiente parte que era un poquito como eh, consejos sobre cómo dar la vuelta a las clases. ¿eh? Y básicamente cada uno de nosotros pues, debe escoger lo que le resulte más, más fácil, practicable y eficaz. No pensemos que hay una manera ideal de hacer estas cosas, tenemos que pensar de, de una manera práctica y tenemos que pensar hacer las cosas de una manera que sea con metodología que, que somos capaces de utilizar y con tecnologías que somos capaces de usar. ¿no? En cuanto a la tecnología, bueno, la buena noticia es que... Eh, no es tan difícil como parece. Realmente los pasos que tenemos que dar es eh, seleccionar o crear recursos instructivos eh, y ajuntarlos al mensaje que vamos a enviar a nuestros alumnos, crear instrucciones, cuestionarios de ración. esto nos requiere, eso sí, el aprender a usar una aplicación de cuestionarios como Google Forms o la de cuestionarios de Sakai. Luego, también requiere que analicemos esas respuestas y requiere que seamos capaces de rediseñar la clase y seamos capaces de incorporar herramientas de evaluación formativa. Y bueno, ese es el, el principio. No penséis que para esto uno tiene que ser profesor de ingeniería, o tiene que ser un friki tecnológico. Yo soy bastante, tengo que reconocer soy bastante torpe con las tecnologías y me tengo que esforzar, ¿no? Pero mmm, aunque aunque uno sea un poco torpe con las tecnologías, si practican lo suficiente, pues deja de, de ser tan torpe o, o por lo menos pues lo, lo parece menos, ¿no? Y la manera de empezar a hacer eh, aula invertida más sencilla sería... Hacer flips, lo que llamamos flips sin vídeos, transmitir la información con los materiales instructivos que ya tenemos. Tenemos PPTs o PDFs, pero lo que sí que le tenemos que añadir son los cuestionarios de narración, ¿vale? porque ya hemos visto que a partir de ahí podremos, eh, por un lado, saber qué es lo que no comprenden los alumnos, eso nos permitirá ir mejorando nuestros materiales instructivos y eso nos permitirá ir adaptando nuestras clases a las necesidades de los alumnos. Siguiente paso. Ser listos. Otros autores? ¿Mm? Eh, hay mucho material por ahí y se puede buscar con palabras claves y lo encuentras, hay veces que te lo encuentras, a lo mejor no está en el idioma que tú quieres, pero bueno, también, por ejemplo, si esos vídeos los descargamos y los subimos a YouTube, pues se subtitulan automáticamente. Y, y, y YouTube tiene un, bueno, aunque tiene sus, tiene sus cosas, tiene un traductor automático, ¿no? Con lo cual te, te traduce a subtítulos en otros idiomas, pues, por ejemplo, a partir del inglés, pues a otros idiomas. Y bueno. Y es, eh, esto es fácil. Una vez que encontramos un vídeo que nos parece interesante, lo único que tenemos que coger es el link y darse a nuestros alumnos. vale Eso el, tiene el problema eso no tiene problemas de copyright, pero sí que tiene el problema de que, como ese recurso desaparezca nuestros alumnos dejarán de poder acceder a él. ¿Cuál es la alternativa? Descargar ese vídeo. Y que hay que aprender a hacerlo, pero vamos, no, no es complicado. Y os, os pondré tutoriales en el, en el espacio online. Y republicarlo en YouTube, que tampoco es. Eh, YouTube, bueno, se, eh, es, es cuestión de practicar. Es cuestión de practicar. Entonces, eh, YouTube tiene una opción muy interesante que es la publicación que se llama Unlisted oculto en español. Y eso significa que ese vídeo solo queda visible para aquellas personas que tengan el link que les da acceso. No, los buscadores no van a poder acceder a esto, con lo cual no es comunicación problema, eh, pública y no hay problemas de copyright. ¿vale? Esto tiene la ventaja de que si desaparece el recurso original, nuestra copia va a permanecer. Y si lo que decía antes y si el vídeo original es inglés pues eh, las opciones de traducción de subtítulos pues van a permitir que nuestros alumnos lo puedan ver en otros idiomas que entiendan mejor si es lo si, si es lo que les interesa Luego hay otra cuestión y es que aparte de una vez que descargamos pues los podemos curar, ¿no? los podemos alterar, los podemos enriquecer, ¿no? podemos recortarlos, subtitularlos, podemos enriquecerlos con preguntas y comentarios. Hay alguna aplicación interesante para esto, por ejemplo, hay una que se llama Edpuzzle. lo que pasa es que esto requiere, requiere, requiere un esfuerzo extra, el trabajo con esto. La manera más sencilla de curar vídeos. Bueno, habéis visto el cuestionario de Google Forms que os di. En Google Forms tienes una opción en las preguntas, este es el menú de, de las preguntas. ¿Veis? Añadir una pregunta. Pues aquí hay un icono que sale el Play y es Añadir vídeo. Entonces tú coges un vídeo, tienes el link, lo añades y, y ya lo relacionas, les pides a los alumnos que se lo miren y respondan. Esto, esto es sencillísimo de hacer. Bueno, la prueba la tenéis que yo lo he hecho y os lo he enviado. Si queremos ir un poquito más allá, bueno, pues podemos hacer vídeos creados por nosotros mismos. Hay muchas posibilidades. Ahora mismo PowerPoint permite hacer lo que se llaman PowerPoint narrados. ¿no? Y es muy fácil hacer píldoras con ellos, os voy a contar. Luego hay algunas aplicaciones, incluso gratuitas, Cash-O-Matic, que permiten eh, hacer... Captura de pantalla. También podemos hacer vídeos eh, en los que se vea al profesor explicando las últimas versiones de PowerPoint a partir del 2016. Pues lo hacen perfectamente. Eh, también podemos grabar, eh, da, dar, por ejemplo, ahora que damos clases en Blackboard, pues es muy facilísimo grabar las, las clases ¿eh? en Blackboard. Y también tenemos la opción de hacer vídeos profesionales. Hay universidades que tienen unidades para hacer unos vídeos un poquito más así para, digamos, formación más online o más... Y bueno, y ahora hemos acabado este tema que tenía que ver con, el... con cómo empezar. Ahora os voy a comentar algunas particularidades acerca con el vídeo. Es un poco lo que os he dicho. Empecemos con... Podemos empezar con Flip sin vídeos, no nos tenemos que, que retraer por ello. Pero es muy fácil ir incorporando vídeos de otros autores y después también no es tan difícil el, el, el, el ir creando nuestros propios vídeos. Vamos a ver un poquito acerca de esto. La recomendación, os insisto, empecemos con los mares que tenemos. Claro, eso nos va a dar, nuestros alumnos rápidamente nos van a dar feedbacks y vamos a ver eh, las limitaciones de esos materiales y vamos a ver que tenemos que crear nuevas cosas. ¿vale? También podemos complementar estos materiales con eh, links de, eh, de vídeos que, eh, que podamos eh, coger de internet, como he comentado. Y lo que sí que tenemos que aprender en esta etapa inicial es a crear cuestionarios. vale Da igual con la aplicación con la que sea, pero eso es una necesidad el para poder tener esa comunicación bidireccional con los alumnos. En cuanto a usar vídeos de otros autores, pues, eh, facilísimo eh, coger los links de esos vídeos e incorporarlos a a los documentos en los que les enviamos eh, las instrucciones de estudio. Y también podemos empezar a experimentar con YouTube, lo que os decía, a, a, a subir vídeos, a cortarlos, a subtitularlos. vale Y, bueno, con de, así podemos empezar. Y otra cosa que podéis hacer también, que no es muy difícil, es, eh, por ejemplo, esto es de PowerPoint. Eh, ahí en el... Eh, donde pone presentación con diapositivas, en la barra de... ¿Ves? Grabar presentación con diapositivas y empezáis a grabar. Y os lo bueno de Powerpoint es que os va a asociar el audio a cada diapositiva, con lo cual es muy fácil de editar. Sin tener ni idea de edición de vídeo, uno coge un PowerPoint narración y dice, a ver, estas cuatro diapositivas van de, del mismo concepto. Las corto en el... Vale, el, el, las corto, eh, creo un nuevo archivo que le voy a llamar concepto tal, las pego y ya fabrica una píldora. Es decir, a partir de una grabación de una clase, de una videoclase, por ejemplo, a lo mejor que había durado una hora, yo me puedo fabricar, a lo mejor, pues luego me puedo fabricar pues 10 píldoras, simplemente cortando y pegando subconjuntos de diapositivas de esa clase. ¿Vale? Es decir, es muy, eh, muy fácil eh, realmente de hacer. ¿Y qué más? Eh, finalmente, acabada esta parte del vídeo, os voy a dar unas recomendaciones muy así eh, para, para empezar con esto. ¿no? La primera, reducir el riesgo, no empezar con un tema o clase de prueba, que esa va a ser la tarea que os vamos a proponer en, las, en los 20 días que tenemos hasta las... Hasta las sesiones presenciales. Luego también tenéis que estudiar cómo vais a motivar a vuestros alumnos o, como decía uno de los que han contestado los cuestionarios, cómo les vamos a obligar para que estudien. ¿Eh? Y... Ya os comenté que era importante aquí la presentación de la asignatura. Eh, yo os pondré algunos ejemplos en el, en el Sakai de, cómo de las diapositivas que nosotros utilizamos para presentar nuestras, dar nuestras primeras clases y presentación de alguna de nuestras asignaturas y estimular a los alumnos para que se pongan a estudiar. Y también tenéis que hacer que la creación de los materiales instructivos sea lo más simple posible. Aprovechar lo que ya tenéis y añadir lo que veáis que hace falta. Pero también otro consejo: que seáis proactivos. No es lo mismo si tú se lo cuelgas en el, en el Sakai que si tú se lo envías a su cuenta. ¿vale? O sea, hay que, hay, que hay que hacer que la información le llegue. Vale. Nosotros, eh, la costumbre que tenemos de hacerlos es, es esto con un email, que bueno, puede ser a través de la propia plataforma o puede hacerse, si tenemos las direcciones de nuestros alumnos, lo podemos hacer externo. Y ahí vamos a necesitar, eso sí, haber hecho un cuestionario de comprobación, pero esto ya os he comentado que es muy fácil y además os, os proporcionaré algún tutorial en el Sakai para... Eh, para que veáis cómo, cómo se, puede, se pueden hacer estos estos cuestionarios. Y bueno, luego, claro, esta parte, la parte PUN, esta no la vais a poder hacer hasta que enviéis a vuestros alumnos eh, eh, vuestros materiales instructivos y vuestros alumnos respondan. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, los eh, materiales que vamos a crear, se los vais a enviar a los compañeros del equipo disciplinar. Eh, yo, más o menos intentaré agruparos eh, disciplinarmente y, y ya os diré quiénes son los compañeros de cada uno y os, y os daré sus direcciones de email para que vuestra propuesta se la enviéis a los compañeros y los compañeros os den, os den feedback. Otra cosa importante aprendamos a documentar y a archivar lo que hacemos sobre todo para ahorrar trabajo eh, posiblemente la primera vez que hagamos una asignatura tipo flip nos dé mucho trabajo eh, pero si lo hemos archivado bien el año que viene ahorraremos muchísimo trabajo ¿vale? prácticamente el único trabajo que nos quedará pues será el, el responder os, eh, perdón el interpretar las preguntas de los de los las respuestas de los alumnos del siguiente año a nuestras preguntas y, y, bueno, que eso sí que hay que hacerlo, pero mucho, mucho trabajo nos lo, nos lo podremos ahorrar si hemos sido eficientes en esto. Y luego, para la fase un poquito ya presencial, ¿no? o para la, en los tiempos en los que estamos para la fase digamos de interacción del profesor con los alumnos, que puede ser virtual, también puede ser por videoconferencia, pues después de haber visto las, las preguntas de nuestros alumnos, pues tendremos que decidir prioridades. Tendremos que estructurar la clase de manera que haya distintas fases en las que en las que en determinados momentos los alumnos respondan preguntas, hagan cosas, Sí, esto, aunque es más difícil hacerlo, hacerlo online, es más fácil hacerlo presencialmente el tema del trabajo por parejas y por equipos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eh, las herramientas de videoconferencia cada vez irán mejorando sus posibilidades para subdividir el, el trabajo en equipos. Y también es importante la última recomendación, el, el, el hacer mucho uso de la evaluación formativa para... Eh, pero hay que hacerlo de manera... La evaluación formativa, si la queremos usar mucho, la tenemos que hacer simple, la tenemos que hacer practicable. Si la hacemos complicada, al final la usaremos poco. Entonces, tenemos que conseguir maneras ágiles de incorporar esa evaluación formativa. Y a eso nos va a ayudar mucho el utilizar esas aplicaciones gratuitas que, bueno, ya vimos que bastantes ya habéis usado Kahoot Yo os animo a, a que aprendáis sobre todo Socrative, y si sois ya usuarios más avanzados, pues que probéis con Mentimeter y también con las herramientas que tenemos en el Blackboard, ¿no? los sondeos para estas cosas, porque realmente eso nos va nos va a ayudar mucho. Y bueno, eh, simplemente para despedir esta parte virtual, eh, eh, tenemos que comprometernos con el, con el cambio. Este es Greg Green, a algunos le visteis en la mayoría, 44, le visteis en, en el vídeo, es el director de la Clintondale High School y, bueno, él dice que, eh, que piensa que todos nosotros tenemos algunas oportunidades de crear cambio y tenemos que, hacer, tenemos que tomar una decisión. ¿Lo haremos o no lo haremos? ¿Eh? Y, y esa, yo creo, ahora en estos 20 días lo que yo os voy a proporcionar, pues va a ser una especie como de andamiaje para que podáis eh, hacer vuestras propuestas. Y, eh, y, y bueno, ya veremos a ver, yo, yo, yo no soy un usuario experto en Sakai, me va a costar, me voy a tener, <ríe> voy a tener que aprender, pero bueno, eh, porque en mi universidad usamos otra, usamos la boa. Pero bueno, esta era la cosa. Y dicho esto, eh, pues nada, si queréis hacer preguntas... Sentiros libres, nos quedan unos cuantos minutos y si una vez que acabemos, pues si alguien más quiere seguir haciendo preguntas, voy a mantener la grabación ahora durante un ratito. A ver, ¿qué me eh, ¿qué me, qué me preguntáis? Veo que hay un par de participantes que les ha, les ha parecido interesante, que están recibidos. ¿Eh? ¿No me hacéis ninguna pregunta? Eh, sí, vamos a ver, en estos, en estos documentos, sí, unas indicaciones. Yo os voy a mandar unas indicaciones y, y, bueno, también en los materiales que os voy a subir en estos PDFs, pues, por ejemplo, tenéis eh, ejemplos de cuestionarios. Luego también os voy a subir eh, unos tutoriales para eh, Google Forms. Por ejemplo, también uno de vosotros, ya que no, yo no soy un experto en... En Sakai. Si alguno tenéis un, un tutorial eh, sobre cómo hacer cuestionarios en Sakai y me lo mandáis a mí, yo, yo lo puedo subir a la, a, la, a la plataforma para que esté a, a disposición de todos. ¿vale? Y yo voy a trabajar este fin de semana para ir ir las cosas. A ver, veo una pregunta de José Antonio. A ver, compartidas si y los otros tal. Recomendaría flipear. Bueno, de, depende de cómo fueran esos compañeros. Eh, sí, porque además, claro, tener en cuenta que eh, si tienes unos grupos que no, en los cuales los los alumnos no hacen ni el huevo y luego pueden sacar las mismas notas o mejores, pues esos alumnos pueden decir, esto no es justo, ¿no? Nos están pidiendo que trabajemos más. Sí, hablaré con Oscar eh, para, lo de, para lo de los cuestionarios de Sakai. ¿eh? Eh, eh, los vídeos que, que os... Ah, bueno. O... Oh, oh, oh. Vale, ya sé por qué algunos no lo habéis recibido. Eh, os referís a los que habéis entrado, digamos, supliendo a gente que se había dado de baja, que me enviaron una lista, me enviaron una lista, eh, creo que eran tres personas o así, y, pero a mí se me ha olvidado, con el, con el caos que tengo, se me ha olvidado enviaros. Esperar, me voy a apuntar, lo de enviar, eh, os tengo que enviar el, a los últimos. Lo, el mensaje de bienvenida con las tareas. Vale, No me lo dijeron que había habido cambios, pero no he, no he caído yo en esto. Bien, eh, sí, sí, entiendo, eh, que tenéis, que tenéis institucionalmente tenéis tutoriales para las, las bueno, ya me ponéis incluso, eh, eh, veo que me ponéis aquí el tutorial de tesis y cuestionarios, ya me ponéis aquí el, el este, pues nada, ya lo cojo, ¿eh? me lo copio y, y, y bueno, esto, lo, esto lo, lo tenéis fácil, por lo que veo. Bien, eh, yo, que saquéis la idea de que con una herramienta o con otra tenemos que, que hacer cuestionarios porque tenemos que mejorar mucho esa comunicación con, con nuestros alumnos si queremos que, que haya más diálogo, ¿no? Entre, entre los docentes y los alumnos, y, y podamos hacer más, más equipo, más piña, como decís allí, y, y de esa manera conseguir que nuestros alumnos eh, aprendan más y mejor. ¿Alguna pregunta más? A ver, sesiones presenciales. Yo creo que está programado que van a durar cuatro horas. Eh, cuatro horas es lo que está plan... no sé si era no sé si era de 10 diez 10, eh, once eh, a 2, puede ser no estoy seguro deberes eh, bueno eh, lo que duréis lo que tardéis en, en, en preparar esa propuesta de unidad invertida que eso digamos lo podéis controlar bastante vosotros podéis claro, si uno dice no voy a hacerlo voy a grabarme voy a grabarme unos vídeos pues claro, eso te lleva más tiempo. Y luego, aparte de eso, os, os daré algunas actividades un poco de reflexión, pero que esas actividades de reflexión, pues son cosas que vamos, pues como que a lo mejor en una hora o en dos horas eh, uno ha hecho la reflexión. A lo mejor lo que os puede llevar más tiempo, pues va a ser el, el, el preparar la propuesta, pero que eh, vosotros sois libres de eh, hacerlo. Más complicado, más complicado eh, si son más ambiciosos o queréis dejarlo ya hecho todo, o si bueno, si decís, bueno, venga, me voy a poner aquí un, unos links en el email a los recursos, voy a hacer un cuestionario, un link al cuestionario, voy a pensar un poquito en qué actividades podría hacer en clase y quiero decir que os podéis complicar la vida tanto como queráis, ¿vale? Y cómo vais a presentar las propuestas? Va a haber dos maneras. Una va a ser, yo os voy a hacer unos grupos y entonces lo que tenéis que hacer es enviársela por mail a los compañeros del grupo y a mí, que soy el profe. Esa es la opción uno. Y, y otra opción, eh, lo que pasa que tengo que, que ver cómo hacerlo, es abrir unos foros. ¿eh? Es abrir unos foros eh, en los cuales, en los cuales esos foros, eh, la ventaja es lo podéis subir ahí y ahí ya no solo lo ven los compañeros de vuestro equipo disciplinar, sino que lo pueden ver eh, los, eh, compañeros de, eh, los compañeros de, de otros equipos. Me preguntáis que ¿cuántas horas no presenciales? Pues no sé yo en cuánto quedo, pero yo creo que esto no lo recuerdo, no tengo la, la ficha... Pero yo creo que estaba considerado inicialmente como que serían como unas 10 horas de trabajo no presencial, ¿eh? entre unas cosas y otras. Pero ya os digo, si uno quiere hacerlo rápido, lo puede hacer en menos. Si uno quiere... Eh, eh, sí, os voy a ir enviando una serie de mails e iré subiendo cosas al, al Sakai, ¿vale? Esa es, ese es mi plan. ¿eh? Y, y empiezo este este fin de semana eso ponía ocho presenciales más vale pues perfecto bien yo os había dicho diez por ahí bueno pues nada entonces hemos llegado a la hora bueno voy a voy a os deseo un buen fin de semana ¿eh? y, y nada voy a cerrar la, la la grabación que no se me olvide y que así se guarde todo bien y nada, eh, ha sido un placer. ¿eh? Oleguer, Ale, tú también trabajas. <ríe> Bien.